Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a profundizar un poco más en las implicaciones que conlleva la implementación real de circuitos combinacionales en, en, en un circuito real. ¿vale? En concreto vamos a hablar sobre todo el tema de temporalización de las señales en circuitos combinacionales. Ya sabéis que las puertas lógicas tienen cierto retardo. ¿vale? Entonces, estos retardos tienen influencia en los circuitos y es necesario caracterizar esta temporalización, estos retardos, cuando queremos implementar un circuito en, en la realidad. ¿Vale? Así que, como os decía, todos los circuitos, todas las puertas lógicas, tienen cierto retardo. ¿Qué significa que tienen cierto retardo? Significa que desde el instante que ponemos un valor a la entrada de la puerta lógica, por ejemplo, aquí tenemos un inversor, pues desde el momento que fijamos un valor aquí en la entrada hasta que en la salida, en la Y, se ven los efectos de ese cambio en la entrada, pasa cierto tiempo, ese cambio no se produce de forma inmediata. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis dos gráficos en el que podemos ver que si la X es igual a 1, fijaros aquí, la X es igual a 1, en el momento que esta x pasa a valer 0, aquí se produce la bajada en la entrada, la salida tarda en actualizarse este tiempo. ¿Vale? Esto sería un tiempo delta. Pasa cierto, cierto tiempo desde que cambia la entrada hasta que la salida eh, se actualiza. <coughs> Lo mismo puede ocurrir al revés, cuando tenemos un 0 a la entrada y pasamos de un 0 a un valor 1, también se puede producir, o también se producirá, obviamente, no es que se pueda producir, sino que también se produce un retardo. Es importante saber que estos dos retardos no tienen por qué ser igual. Este podría ser un retardo delta y este podría ser un delta prima. Los valores de esos retardos no tienen que ser iguales. No todos los cambios entre la entrada y la salida de una puerta... Eh, tienen que tardar el mismo tiempo. Puede haber distintos tiempos, ¿vale? Puede haber distintos... Eh, el, el tiempo de cambio entre la entrada y la salida puede ser distinto. Por eso, es necesario definir dos casos distintos. El que sería el tiempo máximo, el retardo máximo, que se produce entre que cambian las entradas y se produce el cambio de la salida, en este gráfico anterior correspondería a este caso, este caso sería el máximo, el más, el tiempo más elevado y lo que sería el retardo mínimo, ¿vale? El retardo mínimo pues sería el más pequeño de todos los retardos posibles que en este gráfico anterior correspondería al gráfico de, de arriba, ¿vale? Pues al retardo máximo le vamos a llamar el retardo de propagación o propagation delay del inglés, ¿vale? Y se va a etiquetar con, con esta... Con, con estas siglas, con T sub PD, de Propagation Delay, ¿vale? Tiempo de Propagation Delay. Y el mínimo de los retardos, el retardo más pequeño posible que tendrá un circuito o una puerta, estos, estos valores, estas características se pueden aplicar a una puerta o a un circuito, ¿vale? Pues el mínimo de estos va a ser el retardo de contaminación o Contamination Delay identificado con, con la letra T sub CD, de Contamination Delay, ¿vale? Tiempo de eh, Contamination Delay, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, eh, los retardos de las distintas puertas lógicas, como, como hemos dicho, van generando, las distintas puertas lógicas de un circuito van generando retardos y todos estos retardos se van acumulando. Por ejemplo, si tuviésemos un circuito en el que tenemos una puerta... Un circuito del estilo suma de product eh, producto de sumas, ¿vale? Pues el retardo de esta puerta se sumará con el retardo de esta puerta y estos retardos se van acumulando, ¿vale? Así que, de forma que cuando se produce el cambio en alguna entrada, primero tendrán que cambiar las salidas de las, de, de, de las tablas OR, de, perdón, de las Puertas lógicas source y después cambiará el retardo, eh, la señal de la salida de la puerta A. Así que este retardo del circuito completo se va acumulando a medida que las señales van cambiando eh, por todas las puertas que lo forman, ¿Vale? Como decíamos, estos retardos no tienen por qué ser iguales. Ya de entrada, porque los propios retardos de, de, de, de las puertas pueden ser distintos para cuando cambia de 0 a 1 o a 1 a 0. ¿Vale? O incluso para distintas variables de la puerta lógica podría ser que tuviese unos retardos distintos que, que cuando cambia otra. Así que ya de entrada, las distintas puertas van a tener distintos retardos, por lo cual, no todos los retardos de un circuito digital van a ser iguales. Pero es que aparte, cuando complicamos el, el circuito, puede ser que nos salgan que los distintos caminos de las distintas entradas tengan distinta cantidad del número de puertas. No todos los caminos que llevan desde una entrada hasta una salida, puede ser, van a pasar por el mismo número de puertas, estas señales. Y de hecho, las distintas puertas, los distintos tipos de puertas, una puerta OR, eh, una puerta AND, etcétera, pueden tener distintos retardos. No todas las puertas tienen por qué tener el mismo retardo, ¿vale? Así que, esos tres casos, estas tres cuestiones, estas tres características, hacen que los retardos de un circuito no sean siempre iguales. Así que de nuevo, igual que en las puertas teníamos el retardo de propagación y el retardo de contaminación, eh, en un circuito también vamos a tener ese retardo máximo que será el de propagación y ese retardo mínimo, o podremos calcular ese retardo mínimo, que será el, el retardo de contaminación. ¿Cómo podemos calcularlo para para un circuito, para un circuito dado, ¿cómo podemos calcular esos retardos? Pues no queda más caso que, no queda otra alternativa que repasar, mirar eh, todos los posibles caminos de todas las posibles entradas, los caminos que van desde cada una de las posibles entradas hasta la salida, así que tendremos que analizar cada una de estas entradas, ¿vale? Y tendremos que analizarla para los dos escenarios, para calcular el retardo de propagación y el retardo de contaminación. En el caso del retardo de propagación, nos interesará calcular o detectar el camino más largo, es decir, de todas las entradas posibles, cuál de ellas tiene el camino más largo en términos de retardos. ¿vale? Y para el retardo de contaminación, lo que nos interesará detectar es el camino más corto de todas las posibles entradas. ¿Van? Así que, para cada una de esas entradas, tendremos que mirar cuál tiene, cuál tiene el camino más corto en términos de retardo hasta la salida. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos ejemplos para, para, ponerlo, para verlo más claro, para entenderlo totalmente. Imaginar este primer caso. ¿vale? Vamos a separar el cálculo, primero para el caso del Propagation Delay, el, el, el retardo máximo, y luego el retardo mínimo, que es el Contamination Delay. Pues nos dan este circuito que está formado por cuatro entradas, así que tendremos que mirar para esas cuatro entradas cuáles son sus distintos caminos, longitudes de caminos, en términos de retardo. Y los tipos de puertas que nos encontramos son puertas AND y OR. Como lo que estamos intentando calcular es el Propagation Delay, tenemos que usar para las distintas puertas los retardos máximos, los retardos de sus Propagation Delay. Nos están diciendo que las puertas AND son 20 picosegundos, entonces las puertas AND tendrán 20 picosegundos y las puertas OR son 25 picosegundos. Ahora no nos queda más que ir viendo para cada una de las entradas cuál es la que tiene una distancia de camino entre la entrada y la salida más larga. Ya veis que la D solo pasa por una puerta, la C pasa por estas dos puertas, pero la A y la B pasan por tres puertas, tres puertas que aparte son los casos con retardos más grandes, así que no nos, es fácil ver que el Propagation Delay, el retardo máximo, va a venir determinado por las entradas A y B. Así que el Propagation Delay, el T de PD, va a ser igual al tiempo de la señal A. Igual al tiempo de la señal B. Y esto es igual a. Tiempo del propagation delay. De la puerta and Por 2 Porque pasa por dos puertas and Esta señal. La señal A. Pasa. Por dos puertas and Más. El tiempo del propagation delay de la puerta OR por 1, porque pasa únicamente por por una puerta de tipo OR. Así que esto nos quedará en 20 por 2 picosegundos más 25 por 1 picosegundos, que esto es igual a 65 picosegundos. ¿vale? Así que el retardo máximo. Para, para este circuito, el Propagation Delay es 65 picosegundos. ¿Cuál es el retardo mínimo? Pues en el retardo mínimo le tenemos que asignar a las puertas sus Contamination Delays, sus retardos mínimos. Y luego buscar el camino más corto, que pasa por un menor número de puertas y que además suponen el, el, el delay mínimo, ¿ok? el retardo mínimo. Las puertas SOR tienen un retardo de 18 picosegundos y las puertas AND de 10. Evaluando los distintos casos, mirando los distintos casos, nos encontramos que el camino más corto es el de la señal D. Así que el Contamination Delay va a ser igual al retardo de la señal D, que es igual únicamente al el retardo, el, el, el retardo del Contamination Delay de una puerta OR. Que esto es igual a 10, perdón, de una puerta and. La, la, la, la señal D solo pasa por esta puerta ANDE aquí. ¿vale? Entonces, esto va a ser igual a 10 picosegundos. Así que en este caso tendríamos eh, que el, el, el contamination delay es de 10 picosegundos y el, el propagation delay es de 65 picosegundos. Uno determinado por la señal D, el otro determinado por la señal A y B, por las entradas A y B. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, ¿vale? ya no solo porque hay más puertas, sino porque va a ser más difícil encontrar eh, estos caminos mínimos, ¿vale? no nos va a caer otra opción que eh, evaluar todas las posibles entradas. Bueno, lo primero que nos piden, de nuevo, es el Propagation Delay, por tanto, tendremos que utilizar los tiempos máximos, Así que eh, los tiempos máximos de todas las puertas nos dicen que las ANS son 50 picosegundos, las NAN son 35, las NOR son 40, esta es una NOR también es 40 y esta NAN es 35, ¿vale? Y ahora tenemos que ver cuál es el camino más largo. Siempre en términos de tiempo de propagación, pero el mirar las puertas a veces nos ayudará, ¿ok? Fijaros que para todas las señales de entrada, hasta aquí tenemos el mismo tiempo, de aquí hasta, la, hasta el final, hasta la Y, van a tener el mismo tiempo, ¿vale? Entonces básicamente nos queda escoger entre las señales que pasan por estas dos puertas y las señales que pasan por estas dos puertas. Ya vemos que 50 y 40 va a ser más grande que 35 y 35. Así que el camino más largo va a venir de esta parte inferior. En particular van a ser los de las señales F y G. Porque estas dos pasan por la puerta AN, por la puerta NOR, por otra puerta NOR y por una puerta NAN. Es el peor de los casos en, en, en términos de propagación. Así que... El propagation delay del circuito va a ser igual al tiempo de la señal F, que es igual al tiempo de la señal G, que va a ser igual al tiempo del propagation delay de una puerta and más tiempo del propagation delay de una puerta NOR, de dos puertas NOR, perdón, lo tenemos que multiplicar por dos, más el tiempo del propagation delay de una puerta NAND. ¿Ok? Pasamos por esta puerta AN, esta y esta puerta NOR y por esta puerta AN. Todo esto, lo pongo aquí arriba, va a ser igual a un tiempo de 50 picosegundos más uh, 40 por 2 picosegundos más uh, 35 más 35 picosegundos. ¿ok? Así que todo esto me quedaría como 50 más 40, 90, más 40, eh, 130, más 35, 165 picosegundos. Este sería el peor de los tiempos de retardo de nuestro circuito, es decir, el, el Propagation Delay, el tiempo de... El, el retardo de propagación. Lo mismo tenemos que hacer, pero para el caso del Contamination Delay, del más corto de ellos, así que en este caso utilizaremos los Contamination Delay de las distintas puertas, en lugar de, es decir, los tiempos más cortos de retardo, y los podemos incluir e indicar en el, en el gráfico. Las puertas AND tendrán 20 picosegundos, las puertas NAN tienen 30, eh, perdón, 10. Y las puertas NOR tienen 15. Así que ahora tenemos que intentar buscar cuál es el camino que tiene un menor retardo. Podríamos ir evaluando haciendo el cálculo para todos los casos o observar un poco el gráfico. Igual que en el caso anterior, aquí desde este punto, todos los retardos de todas las señales van a ser iguales, porque todos ellos van a pasar por estas dos puertas, resultaría, o, o habría que buscar cuál es el camino que tiene un retardo menor hasta este punto de aquí, hasta, hasta este instante en el que todos son iguales, ¿vale? Si os fijáis, las F y G no serían, porque pasan por dos puertas y sería mayor, básicamente deberíamos eh, fijarnos en la señal D, la señal D, desde, desde las entradas hasta este punto, solo pasa por esta puerta NAND de arriba, la pu esta puerta NAND, y por tanto es la única que tiene un único retardo, y aparte, este retardo es el menor de todos, de 10 picos segundos, de todas las posibles puertas. Así que mi retardo de contaminación me va a venir determinado por la señal D, por la entrada D. Así que nos quedaría que el Contamination Delay es igual al tiempo de retardo de la señal D, que es igual a el Contamination Delay de una puerta AN, NAN, perdón, de dos puertas NAN, mejor dicho, de, de esta de aquí y de esta de aquí, vale, más el Contamination Delay de una puerta NOR, esta de aquí. ¿eh? Con lo que esto me queda que es igual a 10 por 2, 10 por 2 picosegundos más 15 picosegundos. Así que esto es 20 más 15, 35 picosegundos. ¿Vale? Y ya está, con estos dos ejemplos, pues, pues ya hemos visto más o menos cómo calcular eh, los tiempos de contaminación, los retardos de contaminación y de propagación, el máximo y el mínimo, uh, para cualquier circuito. No, no tiene más truco, es ir evaluando todas las señales de entrada y quedarse con el caso menor y el caso peor. Hay que hacerlo en dos fases, primero poniendo los retardos más grandes en las puertas para el retardo de propagación y luego los retardos más pequeños y buscar el camino más corto para el, el retardo de contaminación. ¿De acuerdo? Así que eh, esto es todo y muchas gracias.